Comunitarios del paraje La Ceiba de los Pájaros en el municipio de Villarriba encontraron el cadáver de un nacional haitiano, el cual estaba desaparecido desde el pasado domingo. Los familiares del oxiso lo identificaron solo como Gasón de 38 años de edad. Estaba con un compañero, el compañero se fue acostado se lo deja en la bala. de viento, con un grupo de dominicanos que están ahí, pero él solo, pues, como los haitianos, estaba en la barra con él. El... Después el hombre, el compañero, viene a levantar viene a buscar a él para que le la puta. Entonces, cuando llega en la barra, estaba preguntando por el cantina. Dije, ¿dónde está el hombre que estaba viviendo en esta barra? Dice la muchacha que estaba en el cantino, tengo una foca, me la ve en la verja del río, si no te ve, tiene que no encontrar. El hombre, de, cantar de buscando, abajo del río. Y todo el parque, abajo de platano, abajo y calcado, no lo van a encontrar. Según las informaciones arrojadas en el examen médico legista, la muerte se debió a asfixia por ahogamiento. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.